Soy Moisés Acuña, soy abogado, soy director en una consultoría de derecho internacional privado. Soy empresario canábico y soy originario de la Ciudad de México.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 me permitía bajarle un poquito las revoluciones al tema, ¿no? Eso fue a lo mejor en un comienzo, ¿no? Era lo que disfrutaba mucho de estar con los amigos, darte un toque y sentías que todo se tenía, ¿no? Que todo estaba bien, era risa, era esto. Obviamente no entiendes bien la planta de poder que es la cannabis. Realmente yo nunca oculté mi consumo. Una parte de mí ¿Sí? sentía que no estaba haciendo nada malo. O sea, porque aparte estaba estudiando la carrera. Estaba haciendo ejercicio, trabajaba en las tardes en un bar. ¿Qué me podían decir, güey? ¿Que era vago? ¿Que no estudiaba? ¿Que no trabajaba? O sea, es como todo. Desde entonces yo tenía claro que la manera de romper con ese estigma era a través del ejemplo. Y digo, pues sí, ¿cómo lo compagino? Pues es que no tiene nada que ver ser abogado con fumar. No tiene nada que ver que te guste el ejercicio con el consumo. O sea, realmente tenemos que quitar todo eso. O sea, tiene que haber una normalización. Como empresario canábico, pues hemos estado tratando de precisamente incursionar en el mercado regulado de la cannabis. Yo realmente en el tema de, de, de empezar a ver esto ya como un negocio fue desde finales de 2015, siempre enfocado al tema terapéutico. Originalmente empezamos en centros de cultivo para uso medicinal en California. Posteriormente nos mudamos a Colombia para obtención de algunas licencias allá y pues bueno recientemente con mucha expectativa de lo que finalmente se va a hacer aquí en méxico porque al final siempre fue nuestro objetivo comenzamos a incursionar digamos en otros países para tratar de aprender lo más posible para poderlo aplicar en nuestro país siempre nuestra finalidad fue ayudar aquí estar aquí crear valor aquí Todos tenemos algún tipo de dolor porque somos personas en general como sociedad que no tenemos buenos hábitos. El estrés, pues qué te puedo decir, vivir en una ciudad como esta y nosotros veíamos que era algo que, que la cannabis podía ayudar a tratar estos temas, ¿sabes? De manera natural y de manera segura, no como las demás cosas que estaban en el mercado. Así fue como empezó. O sea, realmente por eso es que nosotros desde el punto de vista comercial solamente estamos enfocados en el cáñamo industrial. Pero un poquito por, por esta misión o por esta esencia de la empresa, sí queremos mantenerlo como más abierto a todos, ¿no? O sea, porque sentimos que cuando tú hablas de temas psicoactivos, acotas tu mercado a, a cierto grupo. Cuando tú lo abres a no psicoactivo, todos son un posible consumidor y a todos los puede beneficiar. El tema de la ansiedad, el tema del estrés, lo puedes tratar de manera correcta sin nada de THC. <risa> cuando vemos que se empieza a posponer el tema aquí en México, nosotros habíamos planteado crear un canal de la empresa porque para que esta industria florezca tiene que venir acompañada de información. Y así empezamos. Yo empecé a subir cosas ahí, empecé a hablar un poquito pues, de lo que era la cannabis, de los tipos de cannabis. Hablé un poquito del dictamen que había entonces, había un poquito de la situación legal en México, ¿sabes? De la aportación. Después empezamos a incorporar todo este tema del deporte, ¿sabes? Porque sentíamos que también era un nicho que no estaba como... como no había nadie haciendo eso, ¿sabes? Como fomentando a la gente a que se y, y me gustaba mucho lo que veía que me escribía la gente. O sea, de verdad, para mí era muy valioso ver gente que me decía que se estaba inscribiendo al gimnasio, que querían ponerse a estudiar, que, que les diera algún consejo, cosas así, porque decía, mira, o sea, es un buen mensaje. O sea, al final estás dando un buen mensaje, ya, ya se vuelve algo pues, con, con propósito, ¿no? Creo que originalmente... La planta la tenían como, como vicio, ¿no? O sea, yo creo que socialmente o culturalmente era eso, ¿no? No, vicio, vas a caer en otras drogas, es la puerta de entrada. Más adelante la planta era medicina, ¿no? Y ahora te puedo decir que la planta es vicio, la planta es medicina, la planta es ropa, la planta es comida, la planta es combustible. Es una planta de poder y, y realmente tiene tantas aplicaciones de las cuales la gente todavía no sabe. Una vez que sepan, se puede hacer una economía basada en el cáñamo, de verdad, o sea, es, es impresionante. O sea, quiero formar parte de ese cambio, porque va a ser bueno para el planeta, va a ser bueno para México y para todos si se hace una correcta regulación, que es lo que estamos esperando. <risa> Al menos siento que estamos ya preparados, que llevamos ya trabajando tiempo en esto y decimos lo mismo, es cuestión de constancia. O sea, desde que empezamos, yo tengo la sensación que es por ahí. Vean la oportunidad que hay aquí en algo que está en la Tierra. el amparo básicamente te da todos los derechos que necesitas para el autoconsumo, que va desde la siembra a cosecha, transformación, transportación, que es importante, o sea, que puedas andar ahí con tu weed en la calle, inclusive si hay gente que la ha subido a aviones, le han revisado y saca su amparo y no hay problema, o sea, sí te da todos sus derechos, pero es únicamente para autoconsumo. Ha sido como una de las herramientas que han tenido los mexicanos para poder ejercer sus derechos de libre desarrollo de la personalidad. Mucha gente todavía piensa que es un buen momento para seguirlo haciendo. ¿no? De la, si, si la ley a lo mejor no cumple debidamente esa protección al consumidor, pues el amparo sigue siendo una gran herramienta. O sea, que la idea de la ley es que pues, sea una sola ley para todos, ¿no? no que solo las personas que tengan este amparo son las que, los que tengan este derecho a ejercerlo. ¿no? Y, y, lo, y lo han hecho bien y hubo gente ahí como Gael García Bernal, Sara Snapp que fueron de las primeras personas que estuvieron amparadas y que le abrieron la puerta a esta pues, cadena de amparos que vino después, pero aún así no son suficientes. O sea, meter los amparos presiona a la autoridad a regular. Eso es cierto. O sea, soy una persona funcional y punto. No es la mota la que me hace funcionar o disfuncional, somos nosotros. Nosotros somos los que tomamos la decisión de cómo consumirla, ¿no? Entonces yo creo que al final del día todos tenemos siempre, todos los días, la decisión de si no está funcionando algo, algo para ti, pues bueno, obsérvate. Todas las sustancias tienen consumo problemático, la cannabis también lo tiene. Ya tenemos que normalizarlo. Me gusta el proyecto para precisamente ya, separar esas palabras, ¿sabes? Y ponerlo... Funcional y punto, no funcional y punto, porque mi consumo no me define.